Ya no es un sueño ver la bóveda celeste. No solo los astrónomos pueden hacerlo. Cualquiera de nosotros puede ver, sobre todo las estrellas y también las constelaciones y otros astros en un observatorio astronómico. Uno de ellos, y que fue el primero que se abrió al público, es el Observatorio Astronómico Luis Enrique Erro del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica en Tonantzintla, la Puebla. Para uno de sus creadores, Luis Enrique Erro, uno de los educadores más importantes de la historia de México, mirar las estrellas en las noches en el cielo, acompañado de su madre, era uno de los mejores momentos para terminar el día. Lo que comenzó como una encomienda del presidente Lázaro Cárdenas daría vida a uno de los centros de investigación más prestigiados de México. A finales de la década de los años 30, el crecimiento de la Ciudad de México provocó un incremento en la contaminación lumínica, lo que dificultó las labores en el observatorio ubicado en Tacubaya, ya que la luz emitida por los cientos de nuevos hogares impedía la observación de los astros, por lo que fue necesario buscar un nuevo sitio para observar las estrellas. Fue precisamente Erro Soler, también uno de los fundadores del Instituto Politécnico Nacional, el encargado de hallar un nuevo hogar para el Observatorio Astronómico Nacional. Los cielos limpios de Tonantzintla, cerca de Cholula, recibieron con los brazos abiertos a los pioneros. Una fotografía hasta la fecha cuelga en las paredes del observatorio y da cuenta del inicio de esta gesta. En la placa aparecen, además el doctor Erro, Guillermo Arobarraza, filósofo de formación cuya pasión por la observación de los astros lo llevó a conseguir importantes descubrimientos. También, como no queriendo ser retratada, está la doctora turca de origen armenio Paris Pismis, la primera astrofísica en México. El 17 de febrero de 1942 se inauguró el Observatorio Nacional de Tonantzintla, también conocido como Oantón. En 1971 el doctorado transforma lo que era el Observatorio en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. ¿Por qué? Porque necesitamos eh, electrónicos para poder hacer este tipo de cambio de controlador del telescopio, ópticos para poderle dar mantenimiento al propio telescopio. ¿no? Después de cursar un doctorado en astrofísica en Estados Unidos, el doctor Haro volvió a México y realizó sus primeros descubrimientos desde el observatorio de Tonantzintla. La imagen de estos hallazgos, que aún luce en las paredes de la cámara Schmidt, marca el inicio formal de la astronomía en México. En este portaplacas, cabían 10 lunas por 10 lunas, es decir, 25 grados cuadrados. O sea, que cada vez que tomamos una fotografía del cielo, teníamos una cantidad increíble de objetos acá para estudiar, muchísimos objetos. Conscientes de la necesidad de integrar más disciplinas, se crearon nuevos departamentos de óptica y electrónica. Finalmente, gracias a un decreto presidencial, el 11 de noviembre de 1971 se fundó el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, mejor conocido como INAOE. Una contribución muy importante, aparte de las investigaciones que ha hecho el INAOE, el personal del INAOE en, en estas tres áreas iniciales, digamos, astrofísica, óptica y electrónica, eh, a partir del año 2000 se complementan con la aparición del Departamento de Ciencias computacionales, entonces ahora realmente somos cuatro áreas, que es astrofísica, óptica, electrónica y ciencias computacionales. A mediados de la década de los 80, los estudiantes de maestría del INAOE comenzaron a dar clases en la licenciatura de electrónica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, lo que atrajo al instituto a una nueva generación de investigadores, entre los que se encuentra su actual director, el doctor Edmundo Gutiérrez. En el área de electrónica eh, tiene el único laboratorio de fabricación de dispositivos semiconductores y circuitos integrados que se ha desarrollado completamente en México desde hace ya más de 30 años y que siempre ha sido un referente para toda América Latina. Son 128 los investigadores que forman parte del instituto, a quienes se suman docentes de idiomas y otras materias no científicas. Nuestro cometido es más bien... Este. Este, el desarrollo de actividades dentro de una casa, robots dentro de una casa. Este, todo lo que tenga que ver con eso, eh, manipulación, navegación, reconocimiento de personas, lenguaje, en términos generales. El INAOE cuenta con convenios con universidades de otros países para intercambios académicos. Además, se ha convertido en un centro neurálgico para la divulgación de la cultura y el conocimiento en la región de Cholula, al albergar una feria de libro y sus populares Noches de Estrellas, donde hasta 100 personas por cada noche de estrellas han asistido a ver los astros, acompañados de los expertos. Una experiencia única.